Robinson Ortiz, de 36 años de edad, fue detenido por miembros de la Policía Nacional, acusado de golpear a su madre. Al ser cuestionado, negó el hecho que se le imputa. Yo no golpeé a la mamá mía, yo no. No, mire. No. no. ¿Eh? Porque estaba muy borracho, pero no que la maltratado. tratado. Yo nunca he levantado la mano para mi mamá. Ni pienso levantarla nunca.